Bueno, un gran saludo para todos los televidentes de Estereofónica. Bienvenidos a una emisión más y que, bueno, como ustedes ya saben, es característico de Estereofónica, pues contar con grandes, grandes invitados. Hoy también, pues bueno, nos acompaña Mauricio Cuba, que es el director de Estereofónica, que nos va también a, a, bueno, a estar acompañando en este, en este tiempo que vamos a estar con nuestros invitados. Y ellos son Rawayana. Nos acompañan dos de sus integrantes, eh, Beto y Popo. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Gracias. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias y contentos, pues, porque, bueno, vamos Hola, a... Ver qué... Bueno, vamos a estar hablando de este gran lanzamiento que ustedes tienen, que está, bueno, es el día de hoy, ¿no? Porque eh, después, digamos, de, por decirlo así, de sí, tanto, sí. de tanto, eh, perdóname Mao, es que estoy un poco, te escucho y no sé si vas a hablar. Sí, es que creo que Mao tiene un super delay y sí, mala sí, conexión. Pero bueno, estas son finalmente las cosas que, que pasan en estos en estos tiempos de trabajar así eh, o de hacer, ¿no? Estas entrevistas virtuales. Oh. Y bueno, ustedes, más que una banda, son un colectivo artístico, ¿no? Mezclan diferentes ritmos con un toque por de. Eso no lo crea, por eso no los en vivo. Y bueno, ellos son rawayana, que más que una banda son un colectivo artístico, mezclan diferentes ritmos con un toque de, de psicodelia que definitivamente ustedes logran cautivar con esta propuesta. Tengo entendido que ustedes ya van a cumplir casi ya 15 años, ¿no? Y eso nos dice pues que tienen una gran trayectoria, pero también pues hay una historia pues que nos gustaría... Eh, que les contarán a los televidentes de Estereofónica, porque, bueno, ustedes iniciaron este proyecto en 2007, ustedes, digamos, así que no lo hacían como un ejercicio eh, profesional, sino más bien como, como una complicidad, algo chévere, por decirlo así, porque, bueno, si no estoy mal, ustedes también, eh, como banda oficial, dieron a conocer su primer video en el 2010, hablemos de, de esta historia, de, de esta gran historia, ¿no? porque realmente es, es muy bueno conocerla. Bueno, de, realmente nosotros estamos contando los 10 años de la banda, ahora en marzo, el 29 de marzo del, de este año, vamos a cumplir 10 años, eh, que fue el, como el, la, la primera vez que estrenamos algo, ¿no? Eh, lo anterior era como un poco, no, no tenía tanta forma realmente, ¿no? Eh, y básicamente todo empezó como un proyecto de, de amigos, eh, entre, entre amigos de infancia que, que fue gestándose mucho por todo un tema de humor más que de, de querer formar parte de una, de, de una banda o de una movida sino era como música para nosotros reírnos eh, y afortunadamente eso tuvo siempre como un, una, una buena llegada al principio por MySpace luego con el nacimiento de Twitter y así fue que de pronto nos encontramos como con esta realidad de que los conciertos en los bares en los principales bares de caracas y luego en, en provincia en venezuela se empezaron a llenar y nos empezamos como a tomar todo un poquito más en serio hasta el 2011 que fue donde sacamos el primer disco licencia para ser libre eh, en aquel momento además había como un, un, un, un exintegrante integrante porque todavía sigue trabajando con nosotros que estaba muy involucrado con todo lo que tenía que ver con experiencias audiovisuales entonces ya en la gestación del proyecto estábamos muy involucrados en nuestros videoclips etcétera y ahorita cuando decimos que nos consideramos más un colectivo que una banda es porque los las responsabilidades de banda no necesariamente son igual de, de significativas que, la, que, que, que todo el aspecto creativo que manejamos y de, y, de, y, de, y de protagonismo de los integrantes del proyecto y de, de los que ven en la foto y de los que no eh, con respecto a todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ¿no? música, videoclips, eh, a, nos ha tocado hacer festivales nos ha tocado hacer eh, con nuestros propios conciertos por el contexto en donde venimos entonces un poquito... Estoy tratando de abarcar tu introducción, ¿no? Del por qué hoy es esto y cómo empezó, y cómo empezó ¿no? Estás en mute, Giovanna. Perdón, perdón, me emocioné. <risa> eh, yo quiero también eh, saber, eh, eh, digamos, ese género, ¿no? Ese género musical, porque, bueno, por decirlo así, estaban encasillados en, en, en un momento como en el reggae, que por supuesto también... Es algo que ustedes eh, tocan, eh, pero también hay algo de rock, hay algo eh, de pop. Bueno, ¿realmente cuál es ese género que, que o, o, o podría, podríamos definirlo En verdad ha sido como, bueno, algo que la, las personas que han estado conectadas con el proyecto desde hace mucho tiempo y, y los que han disfrutado de los discos eh, ya han como que entendido, ¿no? Que el, Básicamente, la idea desde el principio siempre fue procurar eh, ponernos la mínima cantidad de barreras posible, ¿no? y en ese sentido siempre estar muy abiertos a experimentar y, y adentrarnos en ritmos y géneros eh, desconocidos para nosotros, que, que es lo que nos estimula y lo que encontramos divertido, ¿no? como que nunca hemos concebido la música eh, en categoría, sino como un todo. Eh, que esto también tiene que ver mucho con, con de dónde venimos, ¿no? De, de lo que es Venezuela histórica, geográficamente, en la región y, y particularmente Caracas, ¿no? Que es una ciudad de una diversidad y una influencia de cultura extranjera eh, increíble. Entonces, de cierto modo, la banda nace eh, con esta invitación conceptual al público hacia el viaje, ¿no? A, a, a abstraernos temporalmente de la cotidianidad, en este contexto de, de crisis en el, que, en el bueno, que todavía vive nuestro país. Y bueno, en algún momento de ahí nace el concepto del trippy Pop, que es como una manera que encontramos de englobar la música que hacíamos, pero realmente es simplemente una herramienta para comunicarnos con la prensa y, y, y necesidades de ese estilo. Para nosotros simplemente hacemos música eh, por nuestra identidad y, y como ha resultado el sonido de la banda, eh, la consideramos eh, música alternativa caribeña, pero, pero vemos la música de manera integral, ¿no? Como, eh, no encasillándonos bajo géneros ni nada así. Creo que el tema del reggae se debe bueno, a que ciertas de las canciones que tuvieron más popularidad y que trascendieron de ese núcleo de seguidores de la banda eh, estaban más relacionadas con el reggae y por eso de manera más amplia se nos relaciona con el reggae, pero todos nuestros discos son súper variados, ¿no? Tienen una cantidad de ritmos eh, latinos y de influencia afrocaribeña y afroamericana. Entonces, sí, creo que en ese sentido es como que, bueno, nos gusta pensar que hacemos música y listo. Genial, esa es una, digamos, una, una gran idea que ustedes tienen eh, y la forma, ¿no?, en que, en que pueden ver la música. También, a, bueno, ustedes estuvieron de gira con cultura profética, ¿no? Pero también estuvieron en Tarima con Oscar de León. ¿Cómo fue esa, digamos, esa experiencia? Porque poder, tenemos que hablar también de, digamos, de esa experiencia que ustedes vivieron con Oscar de León, Beto. Bueno, es que, le, le, a ver, como retomando el, el principio, nos pasó eso: que estábamos echando broma, o sea, estábamos jodiendo básicamente, y de pronto nos encontrábamos tocando en festivales en donde no no solo oscar que es una superestrella eh, insólita además no sino que sabes los estrellas pop de Venezuela en su momento Chino y Nacho, eh, Servando y Florentino no y creo que ese fue cuando entendimos que que bueno que esto podía ser nuestra profesión no que si ya estábamos compartiendo echando broma no siendo siendo cero profesionales eh, de alguna manera algo estaba pasando con la música y con el mensaje que en aquel momento teníamos, que era básicamente despejarnos un poco de la realidad universitaria que estábamos viviendo y social y cultural de ese momento. Eh, creo que todo el tema de, que conversamos del reggae y de aquí que terminamos durante unos buenos años girando con cultura, es que la verdad es que al principio, antes de que entrara Fofo a la banda, que Fofo ha sido así como esa pieza que ha enseriado musicalmente al proyecto, ¿no? Eh, éramos un intento de reggae en, al principio del, del, de, del proyecto y nunca nos atrevíamos a decir que éramos una banda de reggae porque no queríamos irrespetar a lo que a los que de verdad ejecutaban ¿no? el género de, de, de, de la manera correcta. Entonces, todo esto fue evolucionando a tal punto de que, bueno, empezamos a estudiar un poco más, a entender que, bueno, que podíamos vivir de esto y meterle boritas a los instrumentos. Y empezamos a hacer estas canciones que, que luego, de, después de unos buenos años eh, en Venezuela y empezando a salir de Venezuela, eh, coincidía con que creo que la mezcla cultura y rawayana era, era, era, era muy, es muy eh, interesante ¿no? para como el, el mundo alternativo. Eh, para mí, yo no he visto una banda que suene mejor que Cultura en vivo, en Latinoamérica, a nivel de, de, de ejecución musical y de profundidad musical. Eh, y creo que, creo que, que eh, de, como, como con todos los proyectos con los que hemos compartido Tarima, no solamente con ellos, eh, uno siempre aprende tanto las cosas buenas como las no tan buenas de tu ver de cerca un proyecto que tú admirabas desde, desde, hace, desde hace tanto tiempo, ¿no? Eh, igual con los cafres, por ejemplo, de todo ese mundo del reggae, con todos hemos compartido, con dread marai con Los Pericos en algún momento también, o sea, ese mundo de, de, de, de los festivales de reggae nos ha, nos ha abierto muchas puertas, y también, bueno, eh, creo que en el pop también hemos visto y hemos aprendido cosas súper interesantes también, ¿no? En estos festivales donde te tocan un montón de bandas. Claro, claro que sí, pero bueno, hablemos de este lanzamiento, ¿no? Porque, por supuesto, como eh, hace hace un momento eh, hacíamos una reminiscencia, pero eh, cómo fue gestado, ¿no? Porque siempre hay una historia detrás de cada canción, de cada álbum, por supuesto, y este, digamos, este este lanzamiento que ustedes van a hacer, camarones y, y Viniles, eh, bueno, este nuevo este nuevo sencillo. Hablemos de, de esa historia, ¿no? ¿Cómo se gestó? ¿Qué pasó? ¿Poco? Bueno, eh, Camarones y Viniles eh, representa para nosotros eh, una canción divertidísima, ¿verdad? Porque, eh, bueno, en la historia de la banda, todos los discos han tenido siempre como una canción de humor, ¿no? Eh, un chiste interno de los integrantes o algo de ese estilo. Y en esta oportunidad, para lo que va a ser nuestro cu cuarto disco, esa canción fue Camarones y Viniles y, y resultó que, es una de nuestras canciones favoritas, eh, cosa que fue una sorpresa divertidísima y, bueno, básicamente el concepto inicial eh, que nace de Beto eh, parte como de, un, de nuevo, un chiste interno, ¿no? Eh, nosotros tenemos una persona muy importante en nuestro equipo de trabajo eh, a la cual siempre hemos fastidiado de que, de que, bueno, tiene como esa cualidad de hipster, ¿no? De que es el hipster del grupo de una manera super light de reírnos y que él se ríe también. Y, y bueno, de cierta manera, a partir de ahí se empezó a construir esta idea de, de bueno cómo estereotipificar un hipster, que también de cierto modo es algo gracioso porque nos dimos cuenta que es imposible, no porque se ha convertido en algo tan, tan mainstream, si se quiere, que es muy amplio, muy relativo el concepto de que es un hipster. Entonces, de cierta forma, todo este debate concluyó en, en, bueno, en lo que escuchan en la canción, que de cierto modo es eso, ¿no? nosotros riéndonos de nuestro amigo, con nuestro amigo, de nosotros mismos también, porque habla de muchas cosas que nos gustan a todos los miembros de la banda, y de cierto modo también resultó siendo una oda ¿no? a todas estas cosas, eh, a todas estos directores, piezas de arte, a todas estas bandas, a estos artefactos eh, que consideraríamos clichés de, de, de los hipsters. ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos da muchísima risa y estamos ahorita muy contentos viendo que la gente también está disfrutando de la canción. El video elabora todo este concepto, se centra básicamente en un conflicto en pareja. Uh -huh. En el momento en que hicimos el video, que mucho después de que ya teníamos la canción, estábamos ya como viviéndonos todo este rollo de la pandemia, ¿no? Todavía uh -huh. estaba relativamente reciente, pero ya estábamos viendo de estos conflictos a los que no estábamos acostumbrados y uno de ellos, sin duda, era el tema de estar tan encerrados y tan presos en nuestras casas con nuestras parejas, ¿no? eh, que es algo que bueno, le, le ocurrió a todo el mundo que vive en pareja. Entonces, de cierto modo, eso junto a, a todo lo de la canción a, alimentó esta idea de, de, bueno, de representar un, un conflicto entre esta pareja que son súper alternativos según ellos y el uno y el otro van descubriendo aspectos super pop eh, que los decepcionan ¿no? y que les revelan una cara que, que no conocían de su pareja. Y, y bueno, es, es el tipo de cosas que a nosotros nos dan risa y, y, y que bueno, ahora se convirtió en un videoclip y le presentamos al mundo y, y bueno, espero que lo estén disfrutando. Claro, muy seguramente muchos estaremos conectados con este videoclip porque Definitivamente lo que ustedes hacen eh, es muy creativo, demasiado creativo. Mauricio nos pregunta eh, sobre qué ritmo es el que ustedes quieren imponer con este nuevo disco y si piensan que su música puede ayudar en algo a Venezuela pues en este momento político que pues, está actualmente. Bueno, yo creo que hace un mes, prácticamente sí un, casi un, uno, un mes y un poco más estrenamos mi amigo luis que es como un, un híbrido de soul con funk con jazz con y, y, y luego estrenamos como un folk en enero y ahorita estamos estrenando está como psycho balada, balada psycho rock nosotros creo que estamos más entregados al concepto que a pensar en algún género o sea yo Escuchando a Fofo hablando ahorita, la verdad es que nosotros toda la lección de por qué estamos sintetizando las guitarras como lo estamos haciendo, del sonido de la batería, todo está entregado a un concepto que nace de que mmm, se nos ocurrió este coro de camarones y viniles y de decir cosas hipsters y es cómo musicalizamos ese concepto. Entonces, de entrada lo que, con lo que venimos nuevo va muy de la mano como con esa idea, ¿no? De cómo musicalizamos estas ideas. Más que pensar en, oh, uh, quiero calar en este género porque, nos, porque queremos estar en este grupo de personas ¿no? o, lo, o como se pueda percibir. Entonces, eh, dicho esto, el disco que tenemos es un disco, es el disco creo que más conceptual en el que hemos trabajado y es un disco que, re, que sí representa para nosotros un, el discurso eh, desde nuestra perspectiva como venezolanos de cómo estamos viendo... Eh, muchos aspectos que, que coinciden con nuestra situación en el mundo. Y, y sí, no, no sé si va a cambiar, ¿no? si va a afectar a, a la situación actual dentro de Venezuela, pero, pero sí, sí, sí estamos como descargando un montón de cosas que nunca habíamos descargado en discos anteriores o que lo habíamos hecho como que con ciertas canciones en otros discos, este disco sí tiene como esa densidad a nivel de content, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, eh, hablemos también sobre esa importancia del tema audiovisual. Yo podría decir que ustedes son como una agencia creativa porque definitivamente logran eh, conectar, hacer ese clic y hacer que la gente definitivamente se conecte con sus shows, porque realmente se vive eh, una experiencia, ¿no? Uno los ve y uno se conecta realmente. Pero eh, hablemos de, de esa importancia del tema audiovisual que, que tienen ustedes. Yo, bueno, yo, okay, yo me quedé solo perdón. aquí. No los veo. Pero bien, siguen. Sí, ¿no? yo, solo, yo solo te veo a ti ahora. Eh, yo yo creo también. Que que ver... Ya, ya Ajá, nos vemos. Ya. Tiene que ver con varias cosas, ¿no? Eh, y la principal es simplemente el hecho de que es más divertido hacer más que solo música, ¿no? Para nosotros. Eh, como que el, evidentemente en, durante mucho tiempo y, y en cierta medida aún fue una necesidad nosotros liderar y asumir esas responsabilidades del, del outlet audiovisual de la banda. Eh, de nuevo, siempre juntos grandes, creativos, pero, pero muy protagonistas nosotros en, en la producción. Y creo que en la medida en que ya no es tan indispensable que lo hagamos nosotros todos, resulta que igual sigue siendo algo que nos estimula muchísimo, ¿no? que, que, que nos divierte y nos apasiona. y Eso por un lado, ¿no? simplemente es divertido involucrarse. Eh, también pasa que a veces eh, las ideas que se quieren transmitir o los conceptos o los universos que uno trata de crear eh, es un poco difícil hacerlo si te limitas solo al medio musical, ¿no? Entonces, de cierta manera siempre hemos eh, tenido este interés por, por esta búsqueda eh, en distintas formas de expresión artística y una de ellas sin duda es eh, el tema audiovisual. Entonces creo que ese es básicamente el resumen, ¿no? Como que eh, es, son, son más herramientas que tenemos para comunicarnos y expresar. Eh, y que, bueno, el, hoy en día que la tecnología eh, hace tan universal y tan amigable poder participar en, en, por ejemplo, una producción audiovisual, creo que es sin duda uno de los motivos que también facilitan que nos podamos dar ese lujo nosotros, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, yo no sé si ustedes estén preparados o podamos... ¿no? como como eh, bueno también sé que el, el tiempo es, está un poco corto pero podemos escuchar algo de este nuevo disco en este momento tienen algún instrumento como para eh, para nuestros televidentes Beto, mío. Est estás en silencio yo creo que no podemos todavía no tenemos permiso <risa> <risa> algo algún adelanto algún adelanto Sí, no, creo ¿qué, que, ¿qué no, podemos decir de adelante? Bueno, bueno primero, que los que, para los que no lo hayan escuchado aún, ya hemos eh, soltado dos canciones que van a formar parte del disco. Una es mi amigo Luis, que salió el 15 de diciembre, y esta que sale hoy, que es Camarones y Viniles. Eh, adicionalmente, el 1 de enero eh, lanzamos un track eh, que no forma parte del disco, pero bueno, quisimos darle este regalo al, a la gente que nos sigue, es básicamente una reflexión sobre lo que fue el año 2020, por eso el track tiene ese nombre. Y bueno, en cuanto a lo que viene, creo que no podemos decir mucho ahorita. El plan es que en su momento se vayan revelando eh, la información ¿no? sobre lo que viene, pero sí podemos decirles que hicimos un disco del cual estamos muy orgullosos, que es el más largo que ha hecho la banda, que es el, el capaz el más intenso que ha hecho la banda también, el más experimental. Eh, son un montón de canciones, lo cual significa que durante todo el año vamos a estar regalando canciones. Eh, y junto a eso, por todo este rollo que hablábamos, significa también que vamos a estar, bueno, presentando piezas audiovisuales, videoclips, otro tipo de formatos de, de eh, trabajos audiovisuales que no son solo videoclips. Así que, bueno, los invito a que estén pendientes de, de nuestras redes sociales que por ahí vamos a estar durante todo el año súper activos anunciando un montón de cosas. Bueno, claro que sí, pero eh, eh, recordémosle a, a los televidentes cuáles son sus redes sociales eh, y por supuesto, ¿no? ¿Dónde pueden escuchar el disco? Bueno, nuestras redes sociales son @raguayana en todos lados y el disco todavía no lo pueden escuchar, pero lo van a poder escuchar si nos siguen ahí. Claro, Las canciones que ya salieron están en todas las plataformas, ¿no? YouTube, Spotify, Apple Music. Bueno, el lanzamiento es hoy, horario, ¿cómo es? Ya salió. Ah, ok, perfecto. Ya estamos live. Listo, listo. Bueno, para finalizar también quiero preguntarles, Popo ha hablado un poco sobre la situación actual, ¿no? Que desde el año pasado pues hemos visto con, con esta pandemia, los artistas en general, pues han tenido, digamos, mucho que reinventarse, ¿no? ¿Cómo estuvo la situación para ustedes? Porque de cierta manera, pues cada uno de nosotros ha hecho una reflexión, ¿no? Como profesionales, eh, otros sobre eh, en la forma en, en, en la que vivimos, ¿no? Otros sobre el medio ambiente, en fin. Pero para ustedes, ¿cuál ha sido esa reflexión y pues de qué manera ha cambiado la situación que vivimos actualmente en el mundo? Bueno, no, de cómo cambió la situación que vivimos en el mundo, que es evidente, como todos lo sabemos, lo radical, ¿no? Que ha sido este ajuste. Eh, una tragedia a nivel mundial incomparable con nada que hemos vivido en la historia. Eh, a nivel personal y de nuestro proyecto, como todo, ¿no? Ha sido un momento de, de mucho ajuste. Nosotros somos una banda cuya bandera principal es el performance en vivo. Eh, y nuestra vida está basada en la gira, básicamente, y, y bueno, de, que de un día para, para otro no tengamos a nuestra disposición eh, esa oportunidad de comunicarnos y de compartir con, con el público eh, ha sido sin duda, bueno, un, eh, una situación bastante difícil de, de asumir y, y, y bueno, también intentamos verle el lado positivo de las cosas y aprovechamos muchísimo todo este tiempo para... Todas las cosas que estar de gira y estar montado en un avión no te permiten hacer, ¿no? para organizar nuestra estructura interna, nosotros somos eh, el, los dueños de nuestro propio sello disquero eh, y eso implica bueno, un montón de rollos a nivel eh, infraestructural y administrativo que, de nuevo, con, con, en un proyecto independiente cuando vives en un hotel y en un avión a veces se rezagan muchas de esas obligaciones y responsabilidades y bueno, sí funcionó para ese este año. También ocurrió que este disco, eh, cuando empezamos a hacerlo, a veces es difícil prever cuál va a ser el resultado, y una vez lo teníamos listo, eh, estábamos tan, tan, tan contentos ¿no? y satisfechos con el trabajo que, viendo todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, nos tomamos el tiempo y la libertad de parar todo y no, no presentarle nada al público hasta que sintiéramos que era el momento correcto, ¿no? a nivel de lo que estaba pasando a nivel mundial con todo este ciclo y el rollo de la pandemia, pero también para nosotros tener la oportunidad de, de, de, bueno, de crear, desarrollar este universo que nace de la música pero que se expande a todo lo demás eh, con tiempo suficiente para, para hacer algo de lo cual estuviésemos orgullosos y que nos estimulara, que siempre ha sido esa la filosofía con la que hacemos todos, ¿no? de, hacemos las cosas para que, para que nos gusten a nosotros y nos satisfagan a nosotros y, y usualmente eso se traduce en que, bueno, la gente que conecta con nosotros, conecta con esas horas ¿no? Entonces, de cierto modo, ese, ese es como el silver lining si se quiere, de, de lo que fue este año, que no, no dejó mucho más que rescatar, creo yo. Claro, claro que sí. ¿Para Beto? Bueno, para mí ha sido bien también yo estaba cansado de girar eh, todavía no estoy seguro si me encanta <risa> y este ha sido por lo menos un break de, de lo mismo pues reorganizarse creo que esta, creo que esta situación también le plantea a todo el mundo sabes que qué cosas estás dispuesto a hacer y qué cosas no y qué y hacia dónde no hay como mucha introspección que creo que ha sido súper interesante eh, que No solamente lo veo, lo, lo, lo he sentido, lo he vivido a nivel personal, sino en, en gente, sabe, alrededor, amigos, gente del proyecto, familiares, ¿no? De, de que uno empiece a entender que, cuáles son las cosas también importantes de la vida y no sé, creo que es muy, ha sido de mucha reflexión, creo. Así es, de reflexión para todo el mundo, ¿no? Porque es, eh, es algo que, que definitivamente nos ha tocado a todos sin distinción de nada. Mauricio, por último, también quiero preguntarles si piensan hacer alguna clase de conciertos en vivo, o presentaciones a través de internet. Estamos, estamos, estamos Queremos que salga el disco y estamos diseñando a ver de qué forma lo hacemos que nos parezca interesante. Entonces, sí, es probable que sí, porque todo pinta a que este año no, no se van a reactivar los conciertos y creo que ya sí también se nos, se ya se está como prendiendo esa, esa hormiguita ahí, se está despertando esa hormiguita de, de la necesidad de, de, de tocar, ¿no? Eh, de seguro que sí. Bueno, muchachos, Beto, Fofo, gracias por acompañarnos por eh, contarnos todas, eh, digamos, toda, este, toda esta historia, todas esas experiencias que ustedes han tenido, la forma también en cómo han vivido esta pandemia y por supuesto, no más importante, lo más importante es este lanzamiento que ustedes van a estar haciendo o que ya, están, ya, ya hicieron de camarones y viniles. Gracias por acompañarnos en Esterefónica. A ti, Giovanna, gracias. Y Gracias, Amado, que está por allá. Nos vemos a los dos, gracias. <risa> bueno, un abrazo. Que se siente. Chao, chao, chao. Ah.